Lo deja un buen like en el vídeo antes de que comience si quieres conseguir el pase de batalla de la temporada número 3 totalmente gratis Amigos os recuerdo que en cada vídeo estamos sorteando una skin de la tienda Y es que chicos si queréis ser vosotros hoy los ganadores como el ganador que estáis viendo en pantalla Lo único que vais a tener que hacer es estar suscritos al canal con la campanita activada Dejar un buen like en el vídeo y comentarme debajo de la sección de los comentarios ¿Cuál es vuestro motherfucking ID de Epic Games? Una vez hecho todo eso ya estarás participando Y os deseo muchísima suerte a todos ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Soy Mr. de Neox. y chicos en el vídeo de hoy Vamos a ver diferentes recompensas y regalos Que vamos a poder obtener de manera gratuita Justo antes del evento de esta temporada Así que chicos, prestar muchísima atención durante todo el vídeo Ya que no os podéis dejar ningún regalo ni ninguna recompensa al descubierto Y sin recoger, por supuesto Porque chicos, no tendremos otra oportunidad para poder conseguirlas Amigos, estamos tan y tan cerca de los 400.000 suscriptores Que si ahora le das al botón de suscribirse Podrías ser tú el suscriptor 400.000 del canal, hermanos y eso no pasa dos veces en la vida Chicos realmente aprecio muchísimo todo el apoyo Que dais a la Neox Army Y de verdad chicos os quiero dar las gracias a todos Y cada uno de vosotros Así que vamos un momento a la tienda de Fortnite Y es que chicos si veis las skins Que hay hoy Tenemos una de las skins más otakus de todo el juego Así que chicos aprovechar Y sentiros libres de apoyar al canal Con el código Neox En la tienda de Fortnite Justo antes de comprar cualquier cosmético Si llegamos a 15.000 personas. Utilizando el código MrDeneox en la tienda de Fortnite, regalaremos 100 pases de batalla para la próxima temporada. Así que chicos, queda en vuestras manos. Chicos, lo primero que tenéis que hacer para poder conseguir los primeros cosméticos gratuitos es reclamar el punto de patrulla que es la colaboración con PlayStation de Fortnite. El pack de celebración es un pack de celebración de PlayStation Plus exclusivo para aquellos jugadores de esa plataforma. Así que chicos, aprovechar, ir a la tienda a la PlayStation Store que podréis encontrar el pack de celebración de PlayStation por Fortnite y ahí tenéis la primera de las recompensas para todos aquellos de la plataforma de PlayStation 4. Realmente es una skin que os va a llegar instantáneamente a vuestra cuenta, así que chicos creo que no os costaría nada reclamarla y empezamos con los regalos. Pensar que realmente al ser algo exclusivo va a durar un tiempo limitado en la tienda, así que chicos si no lo hacéis ahora, probablemente el día que te acuerdes para canjearlo será demasiado tarde y ya no estará, así que chicos yo de vosotros según estoy viendo este vídeo encendería mi PlayStation para poder conseguir este pack tan maravilloso que tenemos de manera gratuita en la Store de Playstation Chicos vamos con el siguiente Vais a tener que prestar un poco de atención Para el siguiente porque no os podéis perder Ningún detalle Nos dirigimos directamente a la sala del Battle Royale De Fortnite y Ojo cuidado porque tenemos que ir a la sala De los agentes Una vez hemos seleccionado la sala de agentes En el pase de batalla Seleccionamos la sala de Brutus y es que justo aquí tenemos un easter egg que muy poca gente conoce De hecho ya lo enseñamos una vez en un vídeo Pero probablemente hay mucha gente que todavía no lo conoce Así que chicos, prestar atención porque tenéis que seguir los siguientes pasos para que funcione Le damos primero a la palanca giratoria de la derecha Después a la de la izquierda Seguidamente a la de arriba y finalmente a la de debajo. Veréis como la gente pili acaba apareciendo justo al lado del ordenador y sale humo de todas las palancas giratorias. Esa es la primera fase de este Easter egg. No hemos acabado todavía, así que chicos, seguir prestando toda la atención. En el siguiente paso deberemos volver a la sala del Battle Royale, volver a entrar otra vez en la sala de agentes y entramos ahora en la sala de Tintina. ¿Veis que justo a la izquierda del personaje existe algo parecido a un servidor? Deberemos pulsarlo tres veces hasta que la palanca mire hacia abajo y poco a poco iremos escuchando un ruidito que finalmente explotará el servidor... Y habremos terminado con el segundo paso de esta recompensa. Si lo hemos hecho correctamente veréis que aparecen en cada uno de los agentes un personaje aleatorio que entra y desaparece de nuevo de la sala. Ahora toca ir a la sala del agente Miausculos. Veis que justo a la izquierda hay un gatito muy mono encima de un juguete. Pues bien, vamos a tener que clicar encima de ese gatito durante varias veces hasta que el gatito caiga del juguete. Una vez hayamos completado la caída del juguete, veremos cómo la gente Pili se escondía justo ahí también y ya habremos completado satisfactoriamente el tercero de los pasos, dirigiéndonos hacia el... Cuarto paso para poder completarlo Nos dirigimos a la sala de midas directamente Y deberemos estar clicando encima del aparato reproductor de música Hasta que veamos que la música sale de su interior Oh sí, hermano, ahí está el agente Pili de nuevo Espiando a todos los agentes Y aquí lo tenéis hermanos La tarjeta del agente Banano será toda vuestra si todavía no la habíais conseguido Y es que chicos, dejadme deciros que hay otra recompensa Todavía por descubrir en la sala de los agentes Como muy probablemente la recompensa del agente banano en versión espía Y es que chicos pasamos directamente ya a la siguiente de las recompensas gratuitas Que vais a poder conseguir durante esta temporada La siguiente de la cual queremos hablar es de la skin de Glow Una de las skins más exclusivas en el juego de Fortnite en colaboración con Samsung y es que, al parecer, hay un secreto para poder conseguirla. Y es que estoy absolutamente seguro, chicos, de que alguno de vosotros tiene algún padre o familiar, hermano, tío, tía, cuñada, cuñado, abuelo, primos... ...que tengan el móvil que estáis viendo en pantalla. No significa que solo exista un tipo de móvil, sino que, chicos, en todos esos modelos que estáis viendo en pantalla... Podéis canjear la skin de Glow registrándoos en Fortnite y poniendo vuestra cuenta dentro del juego Obtendremos la skin de Glow de manera gratuita y de manera súper sencilla Así que chicos, si tenéis algún familiar con algún Samsung, le preguntáis ¿Tienes Fortnite? Y si te dice que no, pues... Descárgatelo hermano No estoy seguro de cuándo va a terminar esta promoción con Samsung Pero todavía estáis a tiempo 100% de poder conseguirlo Así que chicos yo de vosotros si se os ha olvidado lo haría ahora mismo Además también podemos conseguir todos los emotes que estáis viendo en pantalla de manera gratuita Con el Party royal dentro de Fortnite Tenemos muchos emotes exclusivos de esa modalidad de juego que han sido administrados de manera gratuita a los jugadores. Así que chicos, imaginaros que tuviéramos que comprar estos emotes, que son un poco cutres, en la tienda de Fortnite. Pues bien, Fortnite ha decidido regalarlos a todo el mundo. Probablemente si estos salieran a la tienda serían los típicos bailes o emotes que costaran 200 pavos. Pero todavía no ha sido confirmado. Así que chicos, keep calm y tranquilidad. Y es que chicos, ahora vamos a hablar acerca de alguna filtración, acerca de la próxima temporada y de algunas skins filtradas para el pase de batalla de la temporada número 3 Algo muy tocho ha sido encontrado en los archivos No, no estamos hablando acerca de la skin de la ingeniera como muchos de vosotros os pensáis eh, y es que para los más despistados la skin de la ingeniera ha sido la primera de las skins descubierta por los jugadores que al parecer va a tratar de una de las skins del pase de batalla de la próxima temporada, pero no, no estábamos hablando de esta skin, sino que se trata de la recompensa que vamos a poder obtener de manera gratuita al ver el evento final de esta temporada y es que como ya sabéis chicos, después de cada evento, normalmente Epic Games nos regala una recompensa para todos los asistentes al evento. Lógicamente, para los más astutos, estamos hablando de la skin de Ciclo. Una de las skins más y más nombradas durante esta última semana antes del evento de Fortnite. ¿Os gustaría conseguir la skin de Ciclo gratis? Realmente creo que es una skin muy, muy chula, pero... Creo que también es demasiado llamativa. Pero bueno, una skin gratuita, ¿quién diría que no? Aparte de todas las recompensas que hemos estado nombrando, ya sabéis chicos que hace muy poquito metieron dentro de Fortnite los desafíos de la tormenta de la agencia. Que se podían completar y espero que todavía puedan completarse ya que hace realmente muy poco que fueron añadidos. Y es que al completarlos chicos nos otorgan muchísima experiencia gratuita y también diferentes recompensas como el paraguas, el camuflaje... Y el pico exclusivo de Storm the Agency. Imagino que esos desafíos estarán hasta el final de la temporada y después desaparecerán para siempre. Así que chicos, todavía tenéis tiempo y son unos desafíos realmente muy sencillos. Muchísima gente no sabe y no se ha dado cuenta de que podemos devolver las skins otra vez a la tienda Fortnite nos ha otorgado una nueva oportunidad para devolver las skins que menos nos han gustado al comprarlas Y hacernos la devolución de los pavos equivalentes a la skin Así que chicos todavía tenéis una oportunidad por si habéis comprado por ejemplo el pack de Deadpool Y ya no lo queréis, yo por ejemplo lo he devuelto El pack de Deadpool es una caca desde que cambiaron la animación del paracaídas. Así que chicos, tenéis una nueva oportunidad para volver a conseguir nuevos pavos. Y gastarlos en lo que realmente merecen. Finalmente, quiero deciros que ha sido filtrado que una nueva skin exclusiva para Nintendo Switch. Va a verse involucrada durante estas nuevas semanas. Así que chicos, estaremos muy atentos para saber de qué skin se trata... ...y estaremos al tanto de todo para iros informando. Chicos, os dejo en pantalla las últimas skins que fueron filtradas... ...y es que alguna de ellas ya ha salido en el juego... ...pero bueno chicos, os las dejo para que las veáis... ...y muy pronto las veremos en la tienda. No olvidéis de utilizar el código de neox en la tienda para apoyar al canal... ...y para participar en el sorteo de los 100 pases de batalla... ...si llegamos a la meta. Chicos, estoy en directo en Twitch ahora mismo... Así que aprovechar, si habéis llegado hasta el final, y veniros toda la Neox Army al directo de Twitch. Cada día de 3 a 6, hora española, estamos en directo. Un besito a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!